Yo soy José María Doz, comercial de la empresa, empresa Sarabia. En primer lugar, eh, agradecer al Consejo Comarcal el habernos invitado para, para esta charla y a la organización por habernos permitido, pues, en nombre de, de Sarabia, patrocinar este evento. Sarabia es una empresa... Eh, que produce, fabrica, vende y distribuye productos fitosanitarios desde eh, fábricas, almacenes y oficinas en Alpicat, en Lleida, en Fraga, en Huesca y en Alcalá de Guadaira, en, en Sevilla. Luego tenemos una, una red de distribución eh, por toda España y desde hace ya unos unos cuantos años, eh, exportamos nuestros productos por Europa, principalmente lo que es el, el arco mediterráneo. En Saravia tenemos eh, productos fitosanitarios para todos los cultivos. Podéis verlos en nuestra página web o en lo que os hemos facilitado eh, por ahí. En este caso nos vamos a centrar en lo que es la viña, que es lo que os interesa. Y en un producto en concreto que es el Boxer, que es un, un producto a base de cobre ecológico que eh, a vosotros os interesa bastante en esta zona. Bueno, como decía, eh, Boxer es un hidróxido de cobre del 25%, tiene registro en bastantes cultivos, entre ellos la viña. Es un granulio dispersable en agua, o sea, un, un WG. Tiene certificado ecológico y, y además tiene una eh, tecnología eh, especial, High bio que os describiré a continuación. Primero, un, un poco con la situación eh, legal de los cobres como fungicida en Europa. Ya sabéis la problemática, la problemática que hay. Por el hecho de, de tirar, eh, durante varios años, eh, el cobre en eh, nuestros cultivos, se nos, van, eh, se nos va acumulando sobre el terreno y nos crea problemas a nivel del suelo y de los organismos que, que tenemos en el suelo. Por tanto, se planteó que tenía que hacerse una reducción en las aplicaciones del cobre y buscar una serie de alternativas, métodos alternativos al cobre. Obtener variedades resistentes, como habéis comentado antes, utilizar productos alternativos de origen vegetal o de origen microbiano y buscar alternativas para mirar de reducir la cantidad de, de cobre que lanzamos a nuestros cultivos. La Unión Europea creó una, una comisión que se llamó COFRI, que era un proyecto donde participaban 10 países de la Unión Europea, donde se les, eh, se les invitó a que buscaran sistemas para eliminar en los cultivos ecológicos la utilización del cobre, sobre todo, en cultivos de manzana, viña, patata y tomate. La conclusión a la que ellos llegaron es que era imposible, sobre todo en el tema del cultivo ecológico, eliminar el cobre como producto fitosanitario pero sí que dieron una serie de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones dieron? Pues hablaron de que había que reducir el número de tratamientos, había que reducir la dosis a aplicar, pensaba que había que determinar alternativas al uso del cobre, utilizar sistémicos específicos y utilizar cobres que cada vez tuvieran un mejor perfil medioambiental y a bajas dosis. Todo esto, a los que sois del cultivo y tal, pues no, no os gusta mucho, pero, pero es así. En base, en base a, esto, a este proyecto, eh, la Comisión Europea sacó un reglamento, eh, un reglamento en el que decía que efectivamente había que reducir el, el cobre y ya sabéis la, eh, la normativa que sacó, que se, se podía aplicar durante siete años 28 kilos de cobre mineral, o sea, 4 kilos por hectárea, y Año, y esto era de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2019. Bueno, pensando en esto, en Sarabia decidimos apostar por este producto Boxer, eh, el hidróxido de cobre que os he comentado, con una serie de características que es lo que os voy a desarrollar a continuación. Eh, el boxer tiene una, es, es un, una tecnología diferente a la hora de fabricar y, es, eh, y en su formulación. Tiene una excelente selectividad, tiene una alta calidad porque es un formulado WG, tiene un tamaño óptimo de, de las partículas, tiene una superior biodisponibilidad de los iones cobre. ¿Sabéis que tiramos cobre mm, para que nos dé los iones cobre, indistintamente del formulado que utilicemos? Porque son los iones cobre los que actúan con, con el hongo, ¿no? hasta que lo destruyen. Además, el cobre tiene una cosa importante, como sabéis, que actúa mm, sobre la producción de proteínas del hongo, eh, sobre, eh, la, sobre la, la destrucción de la, de la capa de la, de la membrana, digamos, de las células y, mm, sobre la producción de, y sobre la respiración. Por tanto, es muy interesante porque mmm, estas acciones en el hongo están regidas por tres genes diferentes, por tanto el cobre nos permite mmm, que no puedan desarrollar resistencias. Y eso es muy importante. Dosis más bajas y una excelente suspensibilidad a la hora de eh, aplicarlo en el tanque de, de aplicación de fitosanitarios. Si comparamos el, nuestro producto, el, el, el Boxer, con cualquier otro de los productos, con sulfato tribásico, con oxicloruro de cobre más hidróxido, con oxicloruro de cobre del 25 o con otros hidróxidos de mayor porcentaje, vemos que nos da una cantidad, esto está en partes por millón de iones cobre, superior eh, al resto de formulados. ¿vale? Esto, eh, esta tecnología con la que está fabricado el producto Boxer, no, lo que hace es aumentar eh, la disponibilidad de cobre. O sea, hemos dicho que tiramos el cobre para tener mayor cantidad de iones. Pues eh, con el Boxer conseguimos esta eh, mayor cantidad de, de iones cobre, lo que nos da una eficacia igual o superior a los que tienen incluso más concentración. Como podéis ver aquí, incluso es eh, el doble que cualquier otro hidróxido que también nos da los iones de cobre. La biodisponibilidad, bueno, la biodisponibilidad es, el, es el grado que tiene el, el ingrediente activo del cobre para ir hacia, hacia la diana donde nosotros queremos ir, hacia el organismo que queremos controlar. Todos los cobres tienen una biodisponibilidad en función de que eh, tienen una u otra biodisponibilidad, pues va en función de la fuente de cobre utilizada. En nuestro caso, os podemos decir que el Boxer viene de cobre mineral, de mina, no viene de, de desguaces, de temas de barcos, de pintura de barcos, que además tienen eh, metales eh, pesados, que sabemos que se comercializan por ahí. Esto no tiene nada que ver. Después de, depende también de la naturaleza, de cómo se ha fabricado el producto y luego del tipo de formulado que tenemos. Bueno, aquí os hemos querido mostrar eh, un poco sobre la hoja, cómo actúa. Nosotros hacemos una aplicación con cobre de, de manera tradicional o con el boxer. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues un poco lo que os explicaba. Si tenemos menos iones cobre, dejamos espacios en la, en la hoja para que pueda venir el hongo patógeno. Si tenemos mayor cantidad de... No sé si os dejo ver ahí, Mayor cantidad de, de cobre, dejamos mucho menos espacio, que es lo que nos interesa, crear una capa para que no nos pueda atacar el, el hongo. Cuando nos ataca el hongo, el hongo como, por ejemplo, puede ser el mildiu, pues de alguna manera tiene espacios para poder colarse en cambio, con Boxer va a interactuar con, el, con alguno de los iones cobre y va a dejar muy poco espacio para, para que pueda proliferar la enfermedad. El tamaño de partículas es importante. En nuestro caso, aquí eh, podéis ver aumentado a 200 aumentos con un cobre eh, estándar. Los gránulos digamos que son más homogéneos y la superficie de los gránulos es regular, lo que impide que haya fricción y rozamiento y lo que hace es evitar que haya desgaste y polvo, que también es interesante para los aplicadores a la hora de aplicarlo en la, en la cuba. Hemos eh, pues comentado que, que el, el tamaño de las partículas es importante, nos interesa lo más pequeño eh, posible y aquí vemos como en, en nuestro caso están concentrados la mayoría de, de partículas en este intervalo. El resto de, de productos estándar pues tiene tamaños mayores. ¿no? ¿Qué conseguimos con, con este tipo de fabricación, este tipo de partículas con boxer? Pues conseguimos que la disolución es perfecta, eh, supongo que se aprecia más o menos cómo es muy, muy homogénea, ¿no? frente a otros formulados de cobre que no es tan homogénea eh, cómo se dispersa dentro de la cuba de tratamientos, lo que nos va a evitar, por supuesto, pues eh, embudos de to, eh, bozones de todo tipo en las máquinas. Por ser este tipo especial de, de cobre que tenemos, eh, también, independientemente del pH que tenga el agua, podemos observar cómo la, las, no pierde las propiedades mmm, que os comentaba antes. Si os dais cuenta, a, a pH 5, 4,5 o 4 sigue siendo igualmente homogénea la mezcla. Y eso nos va a evitar, como decía, la obstrucción de los, de los filtros o las boquillas. Bueno, pues eh, sin más, eh, el Boxer, hemos dicho que era el hidróxido de, de cobre, ¿y qué nos da? Nos da una mayor eh, eficacia, hemos dicho que nos daba mucha mayor cantidad de, de iones cobre con menor cantidad, es del 25% frente a otros porcentajes mayores. Nos daba una gran cobertura y adherencia en la hoja, como hemos visto nos da una excelente compatibilidad con otros productos. Se puede mezclar perfectamente con otros fungicidas, insecticidas, eh, abonos foliares, etc. Habéis visto que la disolución era perfecta en el, en el agua y que además no nos creaba ningún tipo de, de polvo a la hora de verterlo en la cuba. Y además tiene certificado ecológico, que es lo que os interesa. Pues esto es lo que... Os tenía que comentar yo con respecto a este producto. Muchas gracias.